Vamos a continuar con la segunda mesa redonda de esta mañana y comienza en ella a intervenir Jennifer Nyberg. Yo os voy a contar un poquito de ella para que la podáis situar. Es la actual directora de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Antes de incorporarse a la oficina a mediados de septiembre del 2017 fue la directora adjunta de la División de Alianzas con el Sector Privado y consultora senior del director ejecutivo adjunto en la sede mundial en Roma ha trabajado en las Naciones Unidas, NAIBER, en políticas de comercio y agricultura, mercados, análisis de seguridad alimentaria y valoración de necesidades, género y reducción de desastres en ámbitos humanitarios y de desarrollo. Hoy va a hablar del Programa Mundial de Alimentos y sus reacciones al cambio climático. Muchas gracias, Jennifer. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias Lorena. Es, es un honor estar aquí con ustedes Juan Luis y Emilio también. Y entonces a mí quiero empezar con una breve encuesta de ustedes. ¿eh? ¿Y ¿Cuántos? Una mano para alzar la mano de ser español. La mayoría, casi la mayoría. Hay alguien que habla inglés que me puede ayudar eventualmente? El Ah, ok, qué bueno, bueno. Entonces, por si acaso, si sí necesito, sí, sí. Ayuda, ay, me, me ayudan, por favor. Les ruego un poquito de paciencia. Llevo casi un año, un año y pico en España. Eh, estoy muy feliz de estar en España con ustedes. Entonces, quizás lo que voy a hacer es aterrizar un poquito la Agenda 2030 en un nivel práctico como agencia de las Naciones Unidas, en lo que estamos, nuestro trabajo engloba eh, ODS-2 y ODS-17, sobre todo. En mi presentación, yo voy a, primero, brindarles una breve interacción de nuestro trabajo, dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos, como Naciones Unidas, como una agencia en, actualmente en primera línea, frente al hambre. Segundo, Quiero compartir con ustedes los principios humanitarios. Hay cuatro claves, como dijo, había comentado María esta mañana en la mesa una primera, y algunos instrumentos políticos, digamos, nuestras políticas internas que, que utilizamos como Programa Mundial de Alimentos. Y voy a utilizar WFP en el siglo en inglés, World Food Program. Y tercero, algunos ejemplos de nuestro trabajo, ejemplos sencillos en terreno. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una agencia... Una de las agencias más grandes en todo el sistema de las Naciones Unidas. Eh, eh, tenemos presencia en más que 80 países. Eh, eh, eh, lo que dijo María esta mañana sobre presencia subnacional, nosotros tenemos una presencia en el terreno más profundo que todos. Entonces, las situaciones... En las zonas más remotas, estamos ahí en frente línea. Eh, eh, damos a comer eh, con asistencia alimentaria en más que 91 millones de personas afectadas por conflictos, por desastres naturales, crisis financieras uh, cada año, eh, cada día actualmente. 18 millones de ellos son niños en más que 75 mil escuelas. Alimentación escolar es un programa de desarrollo. Estamos eh, financiados 100% con contribuciones voluntarias, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que gobiernos particulares, el sector privado nos brinda contribuciones. Nuestro presupuesto anual es 7 mil millones de dólares. Lo que hacemos es estimar necesidades que podríamos responder si tuviéramos las finanzas suficientes. ¿Cómo aterrizamos Agenda 2030 para nosotros? El WFP fue la primera agencia de la ONU reformular nuestro plan estratégico según Agenda 2030. Es decir, nuestro plan estratégico como agencia está basado sobre todo en nuestro mandato, que es acabar con el hombre en el mundo, quiere decir ODS-2. Y como dijo... Cristina Galac, la única manera de hacerlo todo es a través de alianzas con sociedad civil, con el sector público, gobiernos, donde estamos. Entonces, nuestro plan está basado en ODS2 y ODS17. Pero todos los ODS están interrelacionados, tienen un impa impacto transversal. Eso este es el mapa del AMRE. Sabemos ya que uno de cada nueve personas padece el hambre, el hambre de desnutrición aguda, severa y desnutrición crónica cada día. Es 821 millones de personas. 60% de estas poblaciones están en zonas de conflicto. Para nosotros, más, que, más o menos 80% de nuestras operaciones día a día ahora están en zonas de conflicto. Déjenme explicarles algo antes de pasar. Este es el mapa del hambre. ¿Qué quiere decir eso? Es que se ve en las zonas con rojo oscuro. Eso implica que más que 35% de la población padece de desnutrición severa. 35% desnutrición severa. Cuando llega a ser desnutrición severa aguda, está al borde de morirse. Eso es un indicador de hambruna. Entonces, hay muchos países, desafortunadamente, al borde, a la frontera actualmente entre desnutrición crónica severa y hambruna cada día, sobre todo en África. Eso es WFP, donde, donde, donde estamos trabajamos en terreno, casi 90 países, pero tenemos presencia oficial a los gobiernos en 80 y 83 países, digamos un acuerdo básico con gobiernos. Tenemos seis oficinas regionales en Bangkok, Cairo, Dakar, Johannesburgo, Nairobi y Panamá. Y tenemos 14 oficinas en capitales importantes como la de Madrid, Londres, Copenhagen, Washington DC, Berlín. Esos, digamos, son los países donantes que nos apoyan principalmente. Varios centros especializados en innovación en desarrollo de soluciones sostenibles para acabar con el hambre. Por ejemplo, tenemos un centro de innovación en Munich, muy importante para nosotros a nivel de blockchain, uh, AI, para, para los flujos de Big Data. Estamos utilizando para nuestras cadenas, cadenas de suministro, y para uh, plataformas digitales, para el registro de los beneficiarios que servimos. Tenemos un centro de innovación en Brasil para nutrición y alimentación escolar. Tenemos un centro de, de, de excelencia ya abierto en octubre en Cotihuahua por el gobierno uh, en Abidjan por ayudarnos en la región del Sahel, sobre todo, en desnutrición. También tenemos una vasta red logística que salva vidas. ¿Qué quiere decir red logística? Es decir, cuando han visto la foto de María con el helicóptero que decía UN, eso es a través de aviación humanitaria que maneja gestiona WFP para todo el sistema de la ONU. Tenemos, eh, estamos un poquito diferente dentro del sistema de la ONU porque tenemos un mandato doble. Eso nos ayuda a aterrizar en este, la Agenda 2030. Tenemos el mandato humanitario de salvar vidas y eh, eh, también el mandato de desarrollo, de cambiar vidas. ¿Qué quiere decir? Eso es que nosotros enfocamos, depende, dependiente en el contexto de necesidades sí. y de seguridad alimentaria, en el nexo de, de la acción humanitaria, de programas de desarrollo al mediano y el largo plazo, y también a la paz. Es el nexo. E, e, e, paso a paso, el nexo es, es más importante aquí en España a nivel de asistencia uh, internacional. Las modalidades que utilizamos para asistencia alimentaria es efectivo. Por ejemplo, uno su, cada cuatro personas en Líbano, por ejemplo, ahora es, es refugiado siriaco. Entonces, nosotros trabajamos a través de transferencias bancarias a hogares con necesidades. ¿Por qué? Porque es, es un apoyo local a la economía local. Por ejemplo, en Líbano. Entonces, donde hay poblaciones refugiados dentro de, de centros urbanos o dentro de países de renta media, por ejemplo, es importante que nuestra existencia actúa como si fuera un apoyo a la, la cultura, la sociedad y la economía local. Alimentación escolar, como dije, nutrición materna e infantil, que es muy importante distribuciones de alimentos en emergencias como en Siria, Irak, Yemen. Eh, también conectamos pequeños agricultores con los mercados. La mayor parte de pequeños productores son mujeres. Entonces, es mejor decir pequeñas productoras. Eh, eh, apoyamos ellas a entrar a mercados locales, sobre todo en África, eh, para, para hacer el mercadeo de su producción. Propia y creación de activos comunitarios. Eso tiene mucho que ver con programas de adaptación climática. Entonces, tenemos una visión transversal frente al hambre. Es, es, es lo más importante, como dijo Cristina Galac. Eh, eh, en sus comentarios, eh, para nosotros es súper importante, transversalidad. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Es el nexo desarrollo, acción humanitaria. Como un ejemplo, comidas escolares como una red de protección de social transformadora. Pero también redes de protección sociales frente reactivas frente a emergencias. Como el terremoto en Ecuador. Trabajamos con el gobierno ecuatoriano para ayudarles a gestionar transferencias de efectivo a poblaciones con necesidades después de crisis, de, de desastres naturales. Apoyo a pequeños agricultores, enfoque de género, está presente en todo nuestro trabajo, y también innovación. Como dije, tenemos el liderazgo, como dijo María esta mañana, del clusters. Son grupos que, que provee, servicios comunes a todo el sistema de Naciones Unidas pero también los gobiernos cuando hay una emergencia normalmente el gobierno pide globalmente eh, envían una carta a las agencias varias del ONU pidiendo asistencia internacional y solamente a través de esta petición podemos responder y ellos nos dicen que, mira, necesitamos, tenemos necesidades de, de aviación humanitaria, de, de transporte, de todo que ver con logística. Tenemos el liderazgo en el sistema. También de telecomunicaciones. Por ejemplo, las Filipinas, cuando hay un huracán o un taifún, typhoon, typhoon Ayan, hace un par de años, hace cinco años ya, padre parece, el, el, el gobierno de las Filipinas nos pide ayuda para reestablecer la red de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido trabajamos con compañías españolas como Telefónica, por ejemplo, eh, eh, para proporcionar su, su conocimiento técnico para ayudarnos a mejorarse. Eh, gestionamos depósitos de respuesta humanitaria de, de, de Naciones Unidas, se llama UNHRDs. España nos apoya en Panamá y también en Las Palmas. Tenemos una base logística muy importante para nuestras operaciones en África del Oeste en Las Palmas, gracias a España. Y también fue fundamental eh, la base en Las Palmas para la pandemia de ébola en 2014. Y con respecto a lo que está pasando ahora en la República Democrática del Congo, estamos preparando. Cada día estamos... Uy, esta mañana recibí una noticia que nuestro campamento en, en Bune, en el Congo, en esta zona, ha estado atacado. Eso son, nosotros ayud, ayudamos al todo el sistema, también el, el WHO, este es el, el organismo de salud, ¿no? con vacunas, con el, el centros de tratamientos y para dar, comer a esta gente que está recibiendo las vacunas de ébola eh, eh, porque necesitan estar isoladas a las otras poblaciones. ¿Me explico? Sí. Eso es nuestro centro de innovación, tecnologías, como dije. Eso es fundamental ahora para saber. El, el desafortunadamente, después de algunas décadas de... de, de de disminución del hambre, en el nivel del hambre globalmente, hemos visto durante los últimos cuatro años un incremento. Debido a conflicto, 100% debido a conflicto. Entonces, es el conflicto, pero también climate shocks, ¿no? Variabilidad climática. Entonces, los conflictos y la inseguridad con razones principales son eh, principales de la inseguridad alimentaria en 18 países a riesgo. Casi 74 millones de personas con inseguridad alimentaria necesitan asistencia urgente. Repasamos esos países brevemente. La mitad de esas personas se encuentran en África y más de un tercio en um, Oriente Medio. Esos son eh, hoy las emergencias actuales que tenemos a nivel 3. Nosotros digamos nivel 3. ¿Qué, qué, qué implica nivel 3? Implica una un emergencia sistémica para nosotros. Gestionarlo a través de nuestra sede. Eh, por ejemplo, en Yemen. Eh, eh, como dijo María, María. Eh, eh, eh, Dentro de las Naciones Unidas tenemos la sede, ¿no?, en Nueva York, pero la sede verdadera para toda la política humanitaria y acción en respuestas de emergencias está en Ginebra. Este año es el aniversario, es el 70 aniversario de los acuerdos de Ginebra que establecieron la fundación para actuación, para, para acción humanitaria, según cuatro principios que yo voy a repasar, y según el, el, el convenio de derechos humanos. En Yemen, por ejemplo, esta este semana, el lunes y el martes, había una conferencia, se llaman Pledging Conferences, donde los países donantes se reúnen, reúnen para repasar lo que está pasando en Yemen, eh, para, para repasar las, la, la, la situación y para, para hablar sobre apoyo financiero. ¿no? Entonces en Yemen ahora es nuestra emergencia más grande, pero hemos podido prevenir hambruna en Yemen debido a acciones de, de comunidad global, pero había riesgo casi 14.000 personas, millones de personas en Yemen, al riesgo de hambruna hace seis meses. Entonces, hay, hay progreso en Yemen, pero sigue siendo muy difícil. En eh, el oeste de Nigeria, de, de Congo, eh, eh, hay muchas emergencias globales ahora. Nivel 2 implica que eh, está gestionado a través de nuestro, nuestras oficinas regionales. Bangladesh, Camerún, Colombia, Venezuela, Irak, Libia, Mali, Sahel, Myanmar, los Rohingya, como habían comentado esta mañana, República Centroafricana. Eh, eh, ¿Qué tienen en común estos conflictos? El conflicto, lo único de todas de estas emergencias que vemos, el único... Que no, que no tiene conflicto es Colombia-Venezuela y hasta ahora hasta ahora pero tenemos entendido que estamos a riesgo al borde de, de un conflicto posible en la frontera también y hay que recordar que hay más que 14 mil personas que cruzan esta frontera durante el verano cada día entonces ahora fue una crisis en la frontera, pero ahora ha llegado a ser una crisis uh, regional. Okay. Uh -huh. Principios humanitarios, humanidad, imparcialidad, ne neutralidad, independencia operacional eso son engloban eh, la, la fundación de todas nuestras operaciones las políticas que tenemos que son el marco normativo para todo nuestro trabajo protección qué quiere decir para proteger como dijo maría esta man, mañana las, esas poblaciones vulnerables cambio climático medio ambiente eh, estándares internacionales la esfera los estándares FEAR, se llama, son importantes para ustedes dar su a nivel de los estudios de derechos humanos, los asuntos internacionales, porque los estándares, por ejemplo, dicen, según también las prioridades españoles, ¿no? Por ejemplo, el agua. Los estándares Sphere nos dicen que para el consumo mínimo para una vida sana humana, necesitamos 20 litros al día para beber, para cocinar, para bañarse, 20 litros. La mayor parte de poblaciones en campamentos refugiados no tienen este, para nada. Por ejemplo, los Saharui en los campamentos de Tinduf, solamente tenemos por cada persona menos que 8 litros al día. Acción climática, hay, hay, hay casi 300 millones de personas por año que se ven afectados por desastres relacionados con el clima. Está cambiando la manera de hacer todo para nosotros ha cambiado fundamentalmente para abordar la el, el, el, el gestión de riesgos eh, para, frente a desastres. Eso es moratania, donde estamos trabajando en cli, adaptación climática, gracias a España, con conversión de deuda. Voy a saltar todo eso. Entonces. Para regresar conflicto, hambre en el género. Los conflictos están fundamental. El desplazamiento es particularmente grave para mujeres y niñas. Tenemos programas específicamente dedicadas a las necesidades en terreno para mujeres que, que, que necesitan biomasa, digamos como leño. ¿eh? Entonces tenemos un, un programa que se llama SAFE, Acceso Seguro a Combustible de Energía, que engloba cambiamiento climático, en global protección, en globo de, de energía, necesidades de energía. Eso es la manera de hacer una, digamos, un horno. Uh -huh. En conclusión, tenemos, eh, es muy importante trabajar sin fronteras, en cualquier sentido, como dijo Cristina Gallagher. Es que eh, yo, yo veo el desafío central ahora para nosotros como sistema de la ONU es, es abordar los mandatos de las otras agencias, es parte de la reforma de la ONU que están discutiendo en la sede ahora, de, de combinar y eh, saber a un nivel de detalle eh, muy importante, eh, programas de desarrollo, acción humanitaria, pero también programas de salud del género de logística. Es, es, aún es, es, nunca hemos tenido eh, más necesidad de, de, de trabajar de una manera transversal y con eso quiero decir muchísimas gracias Lorena por el dos minutos extra. Eh, eh, cerramos. Okay, muchísimas gracias.